Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Lehenik eta behin Nafarroako Berdintasunerako Institutotik eskerrak eman dizkizuet foro honen parte izateagatik eta gaur hemen gurekin egoteagatik. Batez ere urruneko herrietatik onaino etorrisarenei. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Antes de comenzar, desde el Instituto Navarro para la Igualdad, queremos daros las gracias por participar en este foro y por estar hoy aquí con nosotras, en especial a las que, a las que habéis venido de territorios un poquito más lejanos, que sabemos que esto supone bueno, pues una traba para muchas de vosotras. Yo me presento, soy Esther Areta López, voy a reivindicar este segundo apellido de las madres, que casi siempre los olvidamos. Soy jefa de la unidad de la sección, perdón, de programas de la Subdirección de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación de las Mujeres del Instituto Navarro para la Igualdad. Desde esta subdirección y desde esta sección estamos llevando a cabo la organización tanto de este foro de mujeres políticas que hoy comienza su segunda edición, algunas ya participasteis el año pasado, como otros programas de empoderamiento para mujeres como el Nosotras, en Macumeón, que también muchas conocéis, el programa de formación de las integrantes del Consejo Navarro de Igualdad o el empoderamiento de mujeres jóvenes aquí en Navarra. Queremos transmitiros la ilusión por parte de todo el equipo que formamos el INAI de poder trabajar conjuntamente con vosotras y con vuestras entidades locales y os animamos a que continuéis participando en aquellas iniciativas que nos ayuden a crear una sociedad más justa, sobre todo más igualitaria, donde la igualdad real entre mujeres y hombres se haga una realidad. Ahora voy a dar paso a Javier Ramírez Apesteguía, consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, el, el encargado de realizar la apertura de este foro. Javier. Bien, Buenas tardes a de Angustillo y bienvenidas a todas las, las presentes. En primer lugar, quería agradecer vuestra asistencia, a, como se ha dicho, a esta segunda edición ...del Foro de Mujeres Políticas de las Entidades Locales de Navarra. Me gustaría poner en valor el interés que habéis mostrado en este foro... ...que casi duplica la, la participación respecto al primero del año pasado... ...y el compromiso con el mismo asistiendo a este, a este acto. Todo ello muestra, una vez más, no solo el deseo de las mujeres... ...en trabajar por una gobernanza más igualitaria y, por tanto, más democrática... ...sino también el deseo individual y colectivo... ...de desarrollar vuestro derecho a ejercer en, eh, en política, en este caso del ámbito local. Además, reafirma el compromiso que tenéis y mantenéis con las entidades locales en el inicio de esta nueva legislatura. Quiero también destacar el trabajo previo que realizasteis en la elaboración de la Estrategia de Participación Social y Política... ...de las Mujeres en la Comunidad Foral de Navarra de los años 2018 a 2020... A raíz de ese trabajo, desarrollasteis en el proceso participativo de la estrategia, se evidenció la demanda de trabajar vuestro empoderamiento y la necesidad, precisamente, de la creación de redes. Todo ese trabajo, como digo, sirvió, sin duda alguna, al enriquecimiento de la ley foral de igualdad entre hombres y mujeres, que pone en valor la ciudadanía activa mediante el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluyendo... ...la participación en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Asimismo, la citada ley hace referencia al empoderamiento y participación política de las mujeres... ...evidenciando que los poderes públicos deben atenerse al principio de empoderamiento... ...y de representación equilibrada entre mujeres y hombres en el reparto del poder político... ...y fomentar la participación de las mujeres y niñas en los ámbitos que están infrarrepresentadas. La participación por la que apostamos es aquella que construye protagonistas y permite el fortalecimiento de las capacidades de las personas, los grupos y las organizaciones. También es aquella que promueve el protagonismo de la ciudadanía como agentes de su propio desarrollo y de su entorno. En esa línea, quiero agradecer a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, aquí representado por su presidente, Juan Carlos Castillo, su impulso y acompañamiento en ese proyecto desde su inicio. Sin duda, este Gobierno y la Federación Navarra de Municipios y Consejos asumen el compromiso de impulsar y llevar a cabo acciones con el objetivo de conseguir la igualdad en políticas públicas en las entidades locales. Avanzar en la implicación de las mujeres en las decisiones y en las actuaciones administrativas y gubernamentales es una necesidad, una exigencia que las Administraciones debemos dar respuesta la plena ciudadanía de las mujeres pasa por la existencia de la igualdad real en la participación sociopolítica y somos conscientes que las brechas entre mujeres y hombres siguen, desgraciadamente, existiendo. Si se quiere lograr una igualdad plena y efectiva, hay que reconocerlas para afrontarlas y una de ellas es la relativa a la participación y presencia de las mujeres en los espacios públicos de poder y de toma de decisiones. El reto, en definitiva, es identificar lo que nos une como mujeres que ejercéis en política, en este caso del ámbito local, adquirir herramientas para superar la brecha de participación y lograr feminizar la política. En definitiva, y voy finalizando, la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones a la de los hombres es un requisito indispensable para el correcto funcionamiento de la democracia, entendida también como un sistema político que garantiza los derechos humanos humanos de todas y cada una de las personas. Una obra política, nuestro sistema democrático, a cuyo perfeccionamiento nos debemos dedicar siempre como responsables públicos, no dando por sentado que un avance logrado lo es para siempre y que siempre debemos tener una actitud vigilante ante quienes pretenden menguar precisamente el sistema democrático. Por tanto, foros como este contribuyen de forma plena y eficiente a ese objetivo irrenunciable y en el que no, no, no nos quepa ningún tipo de duda este gobierno concentrará todos sus esfuerzos. Muchísimas gracias, Jerry Casco. Muchas gracias, Javier Consejero, por tus palabras. Y a continuación va a intervenir Juan Carlos Castillo ezpeleta presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Consejero, directora del Instituto Navarro para la Igualdad, amigas, Arraxa León, buenas tardes. Quiero dar eh, la bienvenida, en primer lugar, a todas las alcaldesas y concejalas que hoy nos acompañáis aquí y quiero también expresar mi satisfacción por poder compartir esta primera jornada de trabajo con el Instituto Navarro para la Igualdad y, por supuesto, también con todas vosotras. Bien, la Federación Navarra y el Instituto Navarro para la Igualdad... Eh, suscribieron la pasada legislatura dos eh, convenios para impulsar las políticas de igualdad en el ámbito local. Y esa es la línea que deberemos seguir. El pasado martes, en este sentido, tuvimos ya eh, un primer contacto para eh, hablar del convenio para el año 2020. Por parte de la Federación, queremos dejar claro que el impulso de estas políticas es una de nuestras prioridades dentro de un extenso plan de trabajo ...y tenemos eh, nuestro compromiso con ello. Esa fue mi primera propuesta para el programa de actuaciones de este año... ...y así quedó recogida en el mismo. Por lo tanto, contáis con mi compromiso. Y nuestra participación en la puesta en marcha de este foro... ...es consecuencia de esa línea de trabajo iniciada ya hace unos años... ...y que queremos reforzar. Nosotros consideramos este foro importante por varias razones. Porque la falta de igualdad en todos los ámbitos eh, de la vida también lo es en la vida política y los problemas que se desprenden de esta situación pueden y deben ser debatidos y eh, puestos de relieve y esas conclusiones deben ser trasladadas posteriormente a la sociedad y a nuestras propias instituciones. También porque debemos avanzar en la igualdad, eh, para alcanzar la igualdad en nuestros pueblos y ciudades y, por supuesto, porque necesitamos adoptar políticas activas en nuestros ayuntamientos para lograrlo. La política es una de las principales herramientas de transformación social y encuentra su principal sentido en la búsqueda de sociedades mejores eh, y más justas. Y también desde los ayuntamientos se realiza esa política. Aunque seamos la Administración más pequeña, somos la Administración más cercana. Y ello combinado con el amplio paquete de eh, competencias y de potestades que nos atribuyen las leyes nos permiten realizar una labor muy rica en la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres. Podríamos empezar por citar la actividad de sensibilización con la ciudadanía. Nuestra capacidad para acercarnos a las personas de nuestro municipio y eh, para construir sociedades más justas con ellas es importante. Pero, además, podemos adoptar un sinfín de actuaciones en muchos campos. La, las políticas de igualdad deben ser algo completamente transversal y deben estar presentes en todas nuestras competencias y en todas las áreas, da igual, eh, cultura, deporte, urbanismo, protección para la ciudadanía y para hacerlo contamos con herramientas eficaces como por ejemplo las ordenanzas, el presupuesto, los expedientes de contratación y tenemos también en algunos casos estructuras especializadas cuya parte más visible son las técnicas de igualdad y que, desde luego, eh, son clave para alcanzar un objetivo mínimamente ambicioso. Y todos los eh, ayuntamientos deberíamos dotarnos también de un plan de igualdad que guíe nuestra actuación. Un plan que puede ser más o menos ambicioso, más o menos, eh, en fin, complejo, dependiendo de las características de cada municipio, pero que debe servirnos para marcar unos objetivos y concretar unas actuaciones que nos permitan seguir en la correcta dirección. Así pues, tenemos competencias, tenemos herramientas y podemos hacer planes. Y además tenemos ahora la Ley Foral de Igualdad, cuya aprobación ha supuesto un paso adelante en las políticas de igualdad forales y locales y que debemos cumplir. Por eso debemos empezar por eh, analizar, revisar esta ley y asumir la voluntad de cumplirla. Por suerte, cada vez sois más ...las mujeres que participáis en la política local. En esta legislatura ya sois más de mil y representáis el 36% de todos los miembros de las corporaciones locales... ...el 39% en los ayuntamientos y el 30% en los consejos. La cifra cae, sin embargo, en puestos de máxima responsabilidad. El 27% de las alcaldías y el 26% de las presidencias de consejos a día de hoy están ocupados por mujeres. Pero, no obstante... Eh, el porcentaje de mujeres en las corporaciones locales con respecto a la legislatura anterior ha crecido cuatro puntos y esto es una buena noticia. Y vamos a confiar en que iniciativas como este foro sirvan, además de para que crezca la igualdad eh, entre las mujeres y los hombres en nuestros pueblos, también para visibilizar vuestro trabajo y conseguir una mayor participación política. Por mi parte, os deseo... Un buen trabajo, un trabajo que necesitamos las instituciones para conseguir alcanzar sociedades más justas, eh, mejores y más igualitarias. Estoy seguro de que al final de este ciclo de actividades que ha preparado el Instituto Navarro para la Igualdad, todos nos habremos enriquecido un poco. Es que ricasco, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora será Eva Istúriz García, directora del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Navarra para la Igualdad, quien nos va a dirigir unas palabras sobre los retos y el proceso a desarrollar en este foro. Bueno, Arracha Aldeón, buenas tardes. Para mí estar participando en la consolidación de un programa de empoderamiento de mujeres políticas de entidades locales en Navarra es un motivo de alegría y orgullo. ¿Por qué? Os pues hablo como directora, recién directora del Instituto Navarro para la Igualdad, pero también como técnica de igualdad que he sido en el ámbito local durante muchos años y soy, vamos, bueno, una defensora de las políticas públicas en el ámbito local de igualdad. Y también porque soy una mujer que también ha participado en muchos procesos de empoderamiento a lo largo de 20 años y os puedo decir que desde luego hay un antes y un después cuando una mujer inicia un proceso de empoderamiento tanto a nivel individual como colectivo. Hoy en día las mujeres que estamos en el ámbito público tenemos que tener ambición, ejercer liderazgo y hacer alianzas. Esto lo hemos aprendido de nuestras antecesoras y maestras, y entre todas ellas me gustaría nombrar a Marcela Lagarde, precisamente, que algunas de nosotras hemos tenido el privilegio de haberla tenido de maestra en Navarra varias veces. Esta feminista antropóloga en su momento también dio el salto a la política en su país de origen, ¿no? en México, y fue diputada federal del Congreso en 2003. También la conoceréis porque fue quien acuñó, una de las que acuñó el término de feminicidio cuando empezaron, se empezaron a denunciar los, as, los asesinatos de Ciudad de Juárez y que es un término que se ha ido pro, propagando por todo el mundo para denunciar los asesinatos de las mujeres. Ella también ha sido una maestra en empoderamiento a los dos lados del Atlántico. Ya os digo que algunas de nosotras hemos tenido la suerte de, de poder contar con ella. Para ella, el feminismo es la mayor contribución de las mujeres a la, causa, a la historia de la humanidad. Para las feministas, cada mujer es la causa del feminismo. Cada mujer tiene el derecho autoproclamado a tener derechos, recursos y condiciones para desarrollarse y vivir en democracia. Cada mujer tiene el derecho a vivir en libertad y a gozar de la vida. Y para lograrlo, además de las políticas públicas de igualdad transversales, son precisamente necesarios estos procesos de empoderamiento que estamos presentando hoy aquí. Marcela también en 2002 escribió un libro que os lo recomiendo, yo lo tengo hace muchos años, Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres, ya que ahí se recoge que el mejoramiento del estado de la autoestima es un asunto personal, por supuesto, de cada mujer individual, pero también es político, es un asunto de todas. Hay cambios posibles de manera individual, pero es preciso reconocer que urgen cambios sociales y culturales complejos para desarticular la construcción de género que tenemos todavía en la actualidad. Todavía, como se recogen todos los estudios y como bien remarca la ley foral de igualdad, todavía no hemos alcanzado la igualdad real entre mujeres y hombres. A finales del siglo XX, en 1995, tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre las Mujeres, que precisamente… Tuvo un foro de mujeres donde 40.000 de nosotras tomaron la palabra, en toda, de to eran mujeres de todo el mundo, tomaron la palabra en Beijing. Con ello se llegó a elaborar una plataforma donde se recogió tanto lo que conocemos como mastrímino, transversalidad, ¿no? de la igualdad en las políticas públicas, pero también este concepto que, que, también, eh, que es el empoderamiento de las mujeres. Allí las feministas reiteraron que los derechos humanos de las mujeres debían ser universales y que su real existencia solo se confirmaba en la vida personal de cada mujer, de lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público y de lo personal a lo político. En la actualidad, cuando precisamente cumplimos 25 años, tanto la conferencia que Beijing más 25 como el propio Instituto Navarro para la Igualdad, en este mismo año cumple sus 25 años. Uno de nuestros retos más importantes, precisamente, es facilitar el empoderamiento de las mujeres navarras desde un enfoque feminista para desmontar la misoginia que todavía se utiliza, que utiliza el patriarcado para dominar a las mujeres. Se trata de tomar conciencia del poder individual y colectivo que tenemos para recuperación de la vida digna, de tener una vida con unos plenos derechos. Se trata también de facilitar herramientas para que se pueda desarrollar, por un lado, la autonomía, la autoestima y el autocuidado, que muchas veces las mujeres cuidamos mucho de todo el mundo y a veces se nos olvida cuidarnos a nosotras mismas. Aunque uno, algunos de los datos, ya lo ha comentado Juan Carlos, ¿no? de que, que le había aumentado un 4% ¿no? la, la participación, Sí que, como él mismo ha dado los datos, todavía en el ámbito local, es precisamente por eso, porque hemos dado… No es que no haga falta en otros ámbitos, ¿eh? el, por ejemplo, en el ámbito parlamentario o no, no, en, en otros ámbitos, pero en el ámbito local todavía la, el tema de la paridad, pues re, re, todavía está, requiere más esfuerzos. Y en ese sentido, como él bien ha dicho, pues todavía queda mucho ¿vale? a la hora de las alcaldías y las presidencias, incluso todavía las concejalías. Entonces, en ese sentido… También Javier, ¿no? el consejero, ha comentado que a través del instituto hemos diseñado una estrategia de empoderamiento para las mujeres. Previamente sí que hiciste, se hizo o en la anterior legislatura un estudio donde se analizó la situación en torno a la participación política y social. Y en este proceso, os voy a relatar algunas cosas que todas vosotras sabréis mejor que yo, porque estáis en la política municipal, pero sí que las mujeres que estaban entonces, lo que comentaron era que había mucha dificultad para permanecer en los cargos políticos, más allá de una legislatura, si sí, se, se animan ¿no? o estamos en una legislatura y después muchas de nosotras no, no permanecemos. Así que también faltan referentes, ¿no? Hay, hay una falta de referentes en la política. También la segregación horizontal, ¿no? Cuando estamos en la política, las, las áreas que nos tocan, ¿no? Nos toca bienestar social, nos toca sanidad, cultura, pre, pre, precisamente relacionadas con el rol muy tradicional. No quiere decir que no tengamos que estar ahí, ¿eh? Pero tendríamos que estar en todos los sitios como la mitad de la población que somos. Luego también, cuando sin embargo, cuando hay temas como el urbanismo, hacienda, presupuestos, ahí nuestra, nuestra presencia es menor y además lo que sí que tiene que garantizarse es que la perspectiva de género, independiente también de si estamos mujeres y hombres, esté presente en todas esas áreas. Por otro lado, en Bustra, cuando se hizo el, el diagnóstico, aparecía la necesidad, de formación para trabajar este, el, el empoderamiento, precisamente, y romper con el miedo a no estar preparadas. Y algo que salía muy, en ese sentido es aspecto este que sentían que a sus compañeros de partido varones no se les, pre, no, no se les presuponía, ¿no? de que siempre que estamos no estamos preparadas, ¿no? cosa que a los hombres se supone que siempre sí. De ahí la importancia de este foro y del interés que habéis demostrado ¿no? con esta asistencia ya que, como ha dicho Javier, la participación ha sido mayor. Este proceso de empoderamiento que vamos a iniciar hoy, ¿no?, y que va con, que con, se, con esta presentación, junto al que ya han comentado también, que de mujeres de Macumeón, que tiene que ver ¿no? con todas las asociaciones y con mujeres también a título individual, y el de las vocalías del Consejo, nos va a permitir precisamente que en las, propuestas, las voces de las mujeres navarras lleguen hasta Bellín más 25 porque vamos a hacer un proceso de trabajo tanto en este foro como en el resto y también con todo el territorio a través de, también, ¿no? de las áreas locales de igualdad, a través de, lo, de los grupos de acción local. Vamos a conseguir trabajar para que las voces de las mujeres navarras estén presentes, porque todavía nos quedan, si bien hemos avanzado en muchos aspectos, nos quedan todavía cuestiones para avanzar. Unas propuestas que también van a contribuir, porque todo está relacionado a alcanzar los objetivos 2030 que tiene, se tiene para el desarrollo sostenible por parte ¿no? en, en Navarra en estos momentos. Bueno, vuestro empoderamiento es fundamental, dado el ejercicio público que hacéis, porque las mujeres sabemos que cualquier tiempo pasado fue peor. Y ahora, antes de terminar, me gustaría presentar a quien va a estar aquí de responsable de todo este proceso de empoderamiento y que nos va a centrar hoy con, ¿no? sobre todo con los que son las políticas públicas de igualdad y qué son los procesos de empoderamiento de las mujeres. Ella es Neus Alberto Meri, valenciana de Sátiva, feminista, trabajadora social y agente de igualdad formadora, asesora, dinamizadora, consultora de proyectos y programas locales autonómicos, estatales y europeos para distintas administraciones públicas y privadas en los últimos 30 años. Tengo que decir que también ha sido maestra mía, que he participado en, proyecto, en, en procesos de empoderamiento con ella y que también algunas de las que estamos aquí y algunos nos acordamos de ella por los pactos locales por la conciliación, que también fue un programa desde, de, de hace unos años que también fue muy importante en el momento que se implementó y que abrió muchos caminos ¿no? a la hora de la corresponsabilidad. Trabaja en diferentes programas y propuestas, estando especialmente dedicada a la pedagogía y didáctica feminista con mujeres de asociaciones, profesionales y políticas. Ella lo llama las misiones pedagógicas feministas, ya nos contará ella mejor, ¿eh? pero emulando a las maestras de la República, entendiendo que el feminismo y la igualdad, la igualdad se aprenden y sobre todo se estudian. ...para contribuir y conseguir un mundo más justo e igualitario... ...entre mujeres y hombres y libre de la violencia contra las mujeres... ...comprometida con su mundo y con la sororidad... ...como vía para desmontar y eliminar la misoginia y el androcentrismo. Tiene además un vínculo especial, como ya comentado, con Navarra... ...afectivo, familiar, profesional y feminista... ...que hace que en la medida que puede... ...trabaja en estas tierras a pesar de la lejanía de la suya. Hoy ha venido a pesar de del Gloria... Está aquí, que ha tenido un viaje movidito, pero bueno, aquí está con todas nosotras. Creo, cree que otro mundo es posible y se levanta cada mañana a contribuir a él desde el feminismo. Muchas gracias, Neus, por compartir y, bueno, aprovechar todo lo que podáis, porque la verdad es que es un lujo. Poder aprender no solo con ellas, sino también el vínculo que se establece entre mujeres muy diferentes, con pensamientos muy distintos, pero en definitiva buscando lo que buscamos, es tener una igualdad de derechos entre, con los hombres. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Aunque me veáis así, no soy bayonce, ni voy a bailar. Podría mover las caderas, pero prefiero que movamos las neuronas y el corazón. Eh, buenas tardes, Arrachaldeón, Buena Vesprada, Esquerricasco, gracias por la oportunidad, eh, querido consejero. Y digo querido porque mi sorpresa ha sido cuando he entrado, que me he encontrado con el consejero, que fue compañero de mesa en el pacto de Barañán. Y Navarra a mí siempre me sorprende porque se va encontrando una después de haber recorrido estas tierras con gente conocida. Así que gracias Javier, es que ricasco. Y me alegro muchísimo que varones como tú eh, contribuyan casi como François Pulen de la Lavar y mi querido John Stuart Mill a que la igualdad sea real. Eh, al presidente de la federación lo conozco menos, pero conozco su pueblo y la asociación de su pueblo, que no se crea que se va a quedar sin esto. Y desde luego estoy aquí y me he cruzado el Gloria, media península, las nieves, los vientos y demás, por vosotras, por nosotras. Porque eh, yo sé, y lo sé por, en primera persona, que la igualdad se aprende. Que tiene muchos mitos que yo quiero desmontar hoy aquí para que trabajemos y que además tiene muchos conceptos y tiene un recorrido que no sabemos, que ese recorrido y ese conocimiento es el que nos hace fuertes, el que nos afirma, el que nos permite hablar con propiedad, con rigor, con la fuerza que tiene la justicia, con la fuerza que tiene la democracia, con la fuerza que tiene el poder de la mitad de la humanidad que somos nosotras. Y por eso he venido aquí. Pero he venido aquí, aunque ellas no me, digan, no me van a dejar decirlo, porque tengo colegas que, como dirían en mi tierra, en valenciano, me embiscan. Me marean, me... bueno, porque yo tengo una vida complicadita. ¿Saben ustedes lo que es trabajar a 600 kilómetros de donde una tiene la cama y la ropa interior? Lo voy a decir así con cariño, educadamente, para que nadie... Donde una tiene sus afectos y su vida, y por eso, y quiero con, con Vamos, quiero iniciar con lo de las misiones pedagógicas feministas. Efectivamente, yo soy una feminista que, gracias al feminismo, no enloqueció. No enloqueció porque yo soy de la generación de la transición. Nací al final de la dictadura. Fui una niña de la postdictadura de los años 60, soy del 62. Aunque ustedes no se lo crean, soy la reencarnación de Marilyn Monroe. Nací el mismo día que ella se murió. Y cuando ella, yo bajaba y ella subía, me dijo, mira, yo he sido una mujer sujeto. Espero que tú seas una mujer sujeto. Así que déjate el rubio en casa y ponte las pilas para cambiar el mundo. Y aquí me tenéis. Aquí me tenéis, pero soy su reencarnación. Por eso estoy casi, si tuviera una falda y un ventilador, me sentiría como ella. Bien, digo esto... Porque yo fui educada en el posfranquismo, en un colegio segregado de monjas, y descubrí el feminismo cuando fui al instituto, a la enseñanza pública, y desde allí, desde los años, desde mediados de los 70 hasta hoy, ha sido no solo mi vocación, sino ha sido mi horizonte, ha sido mi faro y ha sido lo que me ha permitido vivir en este mundo de la mejor forma posible. Porque este mundo, este mundo patriarcal, este mundo supremacista es muy hostil. Y es muy hostil para la mitad de la humanidad. Para nosotras, aunque las que estamos aquí muchas digamos, bueno, a mí no me ha pasado nada, yo digo, de momento, de momento. Y saben ustedes que yo tuve la suerte de que cuando bajaba la cigüeña, porque yo vine con la cigüeña, no sé ustedes, ya deben de ser de ecografía, pero las mías éramos de la cigüeña, la cigüeña decidió pararse en Valencia y no ir a África, y no ir a eh, Oriente y no ir a América Latina. Me dejó en Valencia. Y la suerte que tuve es que vivo en el mejor lugar y en el mejor momento para ser mujer. Porque en este momento ser mujer en otros lugares es un horror. Y en otros momentos en este lugar ser mujer no fue fácil. Y si no, se lo pueden preguntar a sus abuelas y a sus bisabuelas. Seguramente que les van a contar... Que fíjate si estamos bien, que ya lo hemos conseguido todo. Porque para como estaban ellas, nosotras estamos infinitamente mejor. Y digo esto porque muchas veces se confunde la igualdad con la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Y eso tiene que ver con la igualdad. Pero la igualdad no se da entre mujeres, se da entre mujeres y hombres. Y todo eso se va aprendiendo qué es lo que yo quisiera que hiciéramos en este foro. Así que aunque no es Navidad... Me siento como el almendro que ha vuelto a casa. Pero porque siento, como he, se ha dicho en mi presentación, que por muchos motivos que ya tendremos la oportunidad de compartir, me siento aquí. Me siento en un lugar donde he tenido la suerte de aprender muchísimo y de aprender sobre todo de las mujeres navarras. Así que muchísimas gracias. Porque aunque no seáis vosotras en primera persona, son mujeres como vosotras las que me han permitido, en mi paso y en mi estancia en Navarra, aprender muchísimo. De hecho, yo utilizo una palabra, Navarra, en todo el Estado, que seguramente conocerán especialmente en La Ribera. Se llama desqueaceradas. ¿Qué es eso que hacen ustedes esta tarde aquí, en vez de estar donde tenían que estar? ¿Y qué es eso que hacen ustedes habiendo dejado sus casas y habiendo sido al ayuntamiento? Que, por cierto, queda mejor porque es la casa de todos. Pero no deja de ser un desquaceramiento en relación a lo que se supone que ustedes tenían que hacer. Me equivoco, por favor, si me equivoco alguien que me diga esta de Valencia se ha rayado con la gloria. ¿Mm? Y lo utilizo, y digo, como dicen en Navarra, ¿Mm? también utilizo otra cosa que se dice un poco más al norte, porque un poco más al norte... Se, hablan, se habla otra lengua, además del castellano, que yo la utilizo mucho porque me encanta. Y les voy a decir, aprender igualdad y trabajar en igualdad requiere de una frase o de un dicho en euskera que yo lo digo incluso en castellano. Poliki, poliki. Así que, por favor, poliki, poliki, desquiaceradas, iniciemos este viaje que vamos a intentar hacer juntas cuando a mí me invitaron eh, a, a venir aquí que la verdad es que me pillaron en un momento tonto y dije que sí yo pensé eh, qué interesante fíjense antes decía el consejero y ha dicho también eh, Eva y digo Eva te puedo decir directora, pero claro, decirte directora me suena rarísimo, pero directora, porque no vamos a perder las formas. Mi querida Eva, directora del instituto, decía que no teníamos referentes. Claro que tenemos, pero no las conocemos. Y yo quiero que en este viaje que vamos a hacer juntas, que bueno, hoy estamos aquí todas juntas, creo que luego volveremos juntas, pero creo que a partir del mes que viene se dispersaremos territorialmente, para hacerlo más accesible. Espero que nos vayamos encontrando en los diferentes lugares para ir haciendo un viaje común, que es poder conocer, poder conocernos y poder conocerlas para hacer eso, que ya les felicito y les digo con cariño, gracias por ser tan generosas, y además de dedicarse a lo que se dedican, dedicarse al conjunto. Porque lo que ustedes o lo que vosotras hacéis es intentar que en vuestros pueblos, que en vuestros municipios, que en vuestros consejos, la mitad de la humanidad no solo esté representada, sino esté, apunten, considerada. Cuando me conozcan verán que yo las palabras no las digo, sobre todo cuando estoy aquí, en broma. Las digo cada palabra para mí tiene mucho significado, porque las palabras tienen mucho poder y las palabras nos empoderan o nos desempoderan. Así que, vamos, digo, gracias por dedicaros a esto, además de a todo lo demás, porque ya sé que algunas salen de casa con todo preparado, se hacen las reuniones a la hora que se pueden, y seguro que algunas para venir aquí han hecho el pinopuente, tres lupins y unas cuantas cosas más, pero gracias. Aunque la mitad y la otra mitad no tomen en consideración lo que muchas de vosotras hacéis, y como desqueaceradas, se suponga que vais a entreteneros porque no tenéis bastante que hacer. Digo, porque estoy hablando todo el tiempo de prejuicios y de estereotipos, porque los prejuicios y los estereotipos son los que están debajo de todo lo que nosotras queremos hablar y tenemos que aprender. Tenemos que aprender conceptos, tenemos que aprender métodos, tenemos que aprender herramientas, pero también tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender. Hasta luego, Javier. Me alegro mucho de verte. ¡Que te vaya bonito! Por favor, levántate todas las mañanas pensando en John Stuart Mill, al asunto. Eh, gracias. Eh, digo, porque tenemos que desaprender muchos mitos. ¿Y por qué digo que la igualdad se aprende? Pues miren, porque ¿saben lo que pasa en igualdad? Me voy a poner así, así hasta un poco chulita que todo el mundo se cree que está legitimado para hablar de ella. Vamos, que todo el mundo es licenciada en igualdad, solo por el hecho de ser mujer y hombre. Y a mí me gusta decir, con mucho respeto a todo el mundo, que es verdad que el hecho de ser mujeres y hombres hace que vivamos en nuestras carnes el hecho de ser mujeres y hombres en la sociedad en la que vivimos. Pero eso no nos legitima ni nos autoriza para hablar con rigor con conocimiento de causa y, sobre todo, de una forma adecuada y propia de la igualdad, especialmente de la igualdad, como principio, vayan apuntando, principio ético, jurídico, político, social, económico, que tiene 300 años de vigencia. Y alguien dirá, pues sí que se ha tirado esta de la moto. Pues sí. Porque la igualdad tiene historia. La conoceremos o no, pero la tiene. Y saberla también nos hace fuertes, que es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque entre que todo el mundo estamos legitimados para hablar de la igualdad porque somos hombres y mujeres, y hombre, ¿a mí me vas a contar tú? Esto. Es que como a mí no me pasa, ya no pasa. Entre que además de que eso... Es una ocurrencia del último presidente, presidenta, director o directora general, que estaba sentado en la Moncloa y le cayó una piña y dijo, voy a hacer una ley. Una ocurrencia. Y además nos hemos vuelto muy maniosas. Pues claro, esto es, esto es como una especie de subida al Everest en chanclas. Y claro, en el primer paso te has congelado los pies. Yo creo... Que, precisamente, podemos hablar de igualdad en la tertulia de café como queramos, pero cuando estamos en política, en la academia, en el mundo asociativo y de participación, en el Parlamento y en algunos sitios, tenemos que hablar con propiedad, tenemos que hablar con rigor, tenemos que hablar con datos, porque eso es lo que nos legitima. Y cuando nosotras decimos hay discriminación y no somos igual los hombres que las mujeres, tenemos que decir... ¿Cómo y por qué? Pero para eso tenemos que saberlo. Por eso la igualdad se aprende. Porque no se piensen que yo nací aprendida. ¿eh? A mí me encanta cuando todas dicen, así, con un poco de ahogo, y llegamos a un sitio y decimos, es que es la primera vez. Y lo decimos así con un poco de susto, porque no sabemos, a lo mejor la de al lado también es la primera vez, la otra y la otra, pero lo decimos con un poco de susto y yo siempre digo, queridas, todas tuvimos una primera vez. Y ninguna nacimos aprendidas. Hay un mito, y por eso yo quiero que rompamos los mitos para poder aprender. Hay un mito que parece que porque te han nombrado o te has presentado ya te lo sabes todo. Vamos, fíjense si hay un mito que la gente se cree que los médicos se saben el Vademecum y luego cuando lo miran dice: Este no debe ser un buen médico que mira el libro. O que todos los abogados se saben las leyes y cuando consultan dice: Este no es un buen abogado que no se las sabe. No, miren, los seres humanos, ¿alguna de ustedes nació sabiendo fregar? Digo, porque es que como lo llevamos en el gen F. ¿Y cuidar? No, aprendimos. ¿Y cómo aprendimos? Pues oigan, porque nos traían unos carritos en Navidad, monísimos, con la fregoncilla de color de rosa para que no se nos olvidara, la escobilla... El plumero, oye, teníamos cuatro años, si desde los cuatro años ya teníamos el carrillo, ¿qué íbamos a hacer a los 20? Un poquito de por favor, que habíamos barrido mucho. Vamos, yo no sé ustedes, pero yo soy de las que le gustaba que le pusieran una silla en el fregadero con un delantal que le tapaba hasta los pies y yo quería fregar. No saben lo que me ha arrepentido de eso. Porque con lo que me ha tocado fregar luego, me habría podido evitar todo aquello. Y lo digo, y lo digo, sabiendo y siendo consciente y comprometida con que fregar es una de las actividades más importantes humana, Porque permite higiene, salud, bienestar, cuidado. No lo digo porque fregar me parezca esa cosa. No, no, no. Pero... No será que no hemos fregado, ¿eh, compañeras? Bueno, y no te digo cuidar, y no, es que se les da muy bien los niños. Oye, parece que lo llevan, bueno, la que tiene la primera vez a la criatura, que la cabecita esa parece que se va a caer, pero tampoco hay que decir nada, porque como viene innato, ahí oigan... ¿Cuántos mitos y cuántas cosas nos han contado? A unas se les da mejor, a otras se les da peor, a unas quieren, a otras no quieren. Pero todos esos mitos que creemos que es que hemos venido con el programa puesto, no señoras, lo hemos aprendido, ¿cómo? De muchas maneras. Ya sé que nuestras madres no nos dieron un manual con procedimientos e instrucciones para hacer la cama, pero hemos visto hacer tanta cama y la hemos hecho desde tan pequeñas, que es que algunas tenemos hasta la perfección adecuada de saber que el edredón, porque ahora hay edredones, antes había mantas y colchas, que el edredón tiene que estar en perpendicular y paralelo a la lámpara. Y tiene que estar, vamos, esto me lo han dicho a mí muchas mujeres, porque si no, la cama no está bien hecha. Claro, que con esta metodología de las camas, yo digo, esta debe de ser máster en Harvard en camas. Porque con esa perfección y grandilocuencia de la cama, pues debía de hacer un máster en Harvard, como mínimo. Pues no, lo que ha hecho es mucha cama. Y le dijeron que tenía, o sea, no nació sabiendo, digo, esto que se nos supone como el valor al soldado. No, esto lo hemos aprendido. Igual que hemos aprendido esto, tenemos que aprender todas las demás cosas. ¿Por qué muchas mujeres decimos, no, es que yo no me presento, yo no voy a hacer eso porque no estoy preparada? Y yo digo, ¿pero preparada para qué? Vamos, ni que ellos estuvieran todos preparados. Hubieran hecho todos en, master, en Harvard un máster, perdón, de alcaldes, de concejales. ¿De empresarios? Oye, ellos tienen una preparación que no sé si también la llevan en el gen S, que llevan en la capa Superman. Pues no, también lo han aprendido. ¿Y de quién lo han aprendido? De los modelos y de los referentes que han tenido. De, apunten una palabra, del mentoring y de el... Eh, apadrinazgo, que no me salía la palabra, me salía madrinazgo, pero ellos, el apadrinazgo que ellos han tenido de lo que se llama en teoría política feminista de la fratría, es decir, el pacto seriado y juramentado que los varones han tenido entre ellos para excluir permanentemente a las mujeres. Claro que lo han aprendido. Ahora... Probablemente no hayan ido a la escuela, que seguramente habrán ido, porque ellos tienen escuela de líderes, escuela de formación política, escuela de negocios, universidades. ¿Cuándo pudimos acceder nosotras a la universidad? ¿Se acuerdan? Hace muy poco que hemos celebrado, ahora llevamos creo que 110 años. Lo digo para que así calculen. 1910, un siglo ¿Cuántos siglos tiene la universidad en España? Pues creo que cinco o seis. Ir con una desventaja de 400 o 500 años es bastante desventaja, ¿no? Bueno, a todo esto con la cosa de que como tenemos el cerebro haberte conocido, más pequeño, que no entran allí no sé cuántas cosas, y si la, y se entran, revientan, pues claro, ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos estado ajenas al conocimiento, ajenas a la preparación, ajenas a las dinámicas que hoy se requieren para trabajar en lo público, para ser responsable política, para gestionar, para impulsar, para mejorar la vida de la gente. Todo eso que suena muy bonito y que con mucha voluntad se hace requiere de conocimiento. Porque la voluntad es importante. El compromiso la implicación, pero el conocimiento es clave. Y por eso la igualdad se aprende. No se siente que tan bien, no se cree que tan bien, pero se aprende. Entonces yo, para que ustedes aprendan y sepan de cómo va, les he traído aquí un regalito que van a pasar enseguida a entregarles. Es un corazón de chocolate. ¿Eh? Les van a dar un corazón de chocolate. Es material didáctico, ¿eh? Por cierto, aprovecho para decir... El, el corazón es para ustedes, si alguna tiene, porque es que las mujeres cuando nos dan algo enseguida lo hemos colocado, nietos, hijos, no sé quién, ¿Mm? así que si alguna tiene, alguna tiene menesteres, por favor que coja varios, pero el suyo que si no, no hace efecto, ¿vale? Así que vayan repartiendo. Luego ya verán ustedes cómo todo este material didáctico, cada vez que nos veamos tendremos diferentes elementos de material didáctico. ¿Por qué el corazón? Porque una de las cosas que las mujeres podemos aportar a la política, desde el conocimiento, es esa parte afectiva, de corazón, de proximidad, esa proximidad que decía el presidente... Juan, Juan, Car Juan Carlos, ¿te puedo tutear? Gracias. Bueno, yo si no, es que las autoridades hay que preguntarles. Digo, después de llevarme a un colegio de monjas, Juan Carlos, tengo que ser educada, si no mi madre me da un cascorrón. Bien, ¿qué ha dicho Juan Carlos? Ustedes, vosotras, trabajáis en la proximidad, porque los ayuntamientos están en la proximidad. No se alboroten comiéndose el corazón, que hace efecto igual. ¿Mm? Ahora les voy a explicar el corazón y les voy a explicar el chocolate. Las mujeres podemos incorporarle al mundo de la política, en la proximidad, la proximidad de las relaciones. No la proximidad del territorio, no la proximidad de la gestión, sino la proximidad de la relación. Y eso lo hace el corazón. Pero además ese corazón es de chocolate, lo voy a decir como los niños, aposta. ¿Y por qué esa aposta de chocolate? Pues porque el chocolate tiene tres propiedades que van a ser claves. Para ustedes y para mí, para todas nosotras, para la ingente tarea que tenemos. El chocolate tiene, es energetizante, porque viene del cacao y es energetizante. Ya saben ustedes la energía que requerimos para lo que hacemos. Es estimulante. O tenemos estímulo y tenemos convicción y creencia en lo que vamos a hacer. O levantarse cada mañana... A veces es difícil. Ayer era difícil levantarse pensando que Reus, una chica de 29 años, fue asesinada. Que yo siempre digo, ya sé que suena, puede no sonar muy bien, pero que lo podían haber hecho primero y haberse evitado eh, lo segundo. Nos entendemos. Entonces, a veces es complejo y complicado levantarse por la mañana cuando una cree y cuando además puede que pase en su pueblo... Y cuando ya, con lo poquito que llevamos de año, llevamos tres, oigan, es que... Y además sabemos por qué es, a pesar de muchas voces por ahí que dicen otras cosas. Pero bueno, decía, estimulante, energetizante y lo mejor que tiene el chocolate es que es afrodisíaco. O le ponemos pasión a este asunto... Un poquito de lerele, no hace falta que la pasión sea de como ustedes se la imaginan, esa, esa para su casa. Pero digo la pasión de saber que una está allí donde puede hacer cosas importantes para ella y para el resto. Porque todas tenemos, a veces la fantasía, pero yo creo que el deseo y la utopía de que otro mundo sea posible. Y desde luego otro mundo es posible. Hace 100 años nosotras no podríamos estar aquí sentadas. Les voy a poner a una de las mayores referentes que, por favor, si no la conocen, búsquenla y póngansela como la estampita de Santa Rita. Se llama Clara Campoamor. Todas nosotras estamos aquí porque Clara Campoamor se batió el cobre para que tuviéramos derechos. Pero no solo se lo batió como jurista y como parlamentaria, como política, sino que se lo batió como una mujer que entendió. Y la voy a poner como ejemplo, no solo como política, porque yo cuando me entra desánimo, digo, Campoamor, échame un cable. Yo le llamo a mi abuela, ¿eh? es mi abuela Campoamor, digo, Campoamor, échame un cable. Y cuando me da el bajón, pienso en ese debate que ella tuvo que lidiar con aquellos algunos cavernícolas, bueno, ahora han vuelto otra vez, no sé si por la reconquista, pero con aquellos cavernícolas que consideraban que las mujeres podíamos votar a partir de los 44 años porque de los 12 a los 44, cada 28 días, nuestras neuronas enloquecían y entonces no teníamos juicio para poder decidir quién nos iba a representar. Oiga, no estoy hablando de ninguna broma, léanlo porque está escrito escrito y registrado en el debate del derecho al voto, que por cierto está publicado por el Parlamento Español en el año 1911, cuando se celebró el 80 aniversario del derecho al voto. Y yo cuando me pongo ahí ya, ya se me va la... Pues me pongo... porque me, me duele. Me duele esta desconsideración de la mitad de la humanidad. Entonces, ella que tuvo muchas dificultades, que encima además que iba de la mano con su amiga Victoria Kemp y que a Victoria Kemp, y lo digo porque ustedes son políticas y luego entraremos en eso también, es verdad que nuestros partidos, quienes nos han elegido, nos ponen, pero hay veces que como campo amor tenemos que tener una mirada muy, muy generosa y muy valiente para decir la mitad de la humanidad, la humanidad... Lo humano está por encima de los intereses partidistas. Se lo regalo. con mucho cariño, porque hemos avanzado gracias a eso. Hay muchos intereses, de hecho, cara a Campoamor no volvió a tener posibilidad de desarrollar lo que más le gustaba en su vida, que era la política. Porque ya nadie la quiso. Era incómoda impertinente, inoportuna y además, sobre todo, tenaz. ¿Eh? Era una feminista, entonces ser feminista no era tan... Bueno, ahora estamos otra vez de moda, ¿eh? Ahora no está mal ser feminista, ha sido peor en otros momentos. ¿Eh? Pero para ella ser feminista, como decía, yo no soy, ella misma decía, yo no soy feminista, soy humanista, porque ella consideraba que el feminismo era una parte del humanismo o era una forma de humanismo que integraba a la mitad. Así que vamos a buscar referentes, vamos a aprender, vamos a ver cómo la igualdad, ese principio que he dicho ético, jurídico y político, que nace en la Revolución Francesa, que nace en la Ilustración y que no es una casualidad, que viene del Renacimiento y viene de esa idea, fíjense, el hombre como centro del Universo. Que no sabemos nunca cuál hombre es, porque no sabemos si es Juan Carlos o Javier. No, no sabe, pero es que como dice hombre, pues esto es igual que el día de la mujer. Yo nunca sé cada año a quién le toca el, el día. Pues claro, no somos la mujer, somos las mujeres. Fíjense todas las que somos aquí. ¿En qué nos parecemos a la de al lado? En el blanco del ojo alguna si no tiene conjuntivitis. En el resto, coincidimos, como veremos, en nuestra condición de género, ya ni siquiera en nuestra identidad. De nuestras madres aquí, nuestra identidad es variada, es decir, cómo cada una entendemos que somos mujeres y queremos ser mujeres, nos hace que cada una vivamos el hecho de ser mujeres de una manera. Y nos vestimos, actuamos, hacemos, que eso es la identidad de género, de una manera. Ahora, ¿en qué coincidimos todas? Las de aquí... Las de Sudán, las de África, las de América, las del norte de Europa, las de Oriente, todas coincidimos en nuestra condición de género, que es la posición y el lugar que ocupamos en las relaciones sociales y en el mundo. Una posición subordinada, que es la que nos lleva a las discriminaciones de las que hablaba tanto el consejero como el presidente de la federación como la directora. Y eso, que se da así, se da en cada uno de nuestros pueblos, en las mujeres y los hombres que viven en nuestros pueblos, con lo cual nosotras podemos incidir, influir y acompañar a transformar esas desigualdades discriminatorias entre hombres y mujeres en igualdad efectiva y real. No solo jurídicamente, sino política y socialmente. Pero para eso tenemos que aprender. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, vamos a hacer un recorridito histórico, otro conceptual, porque hay una cosa que está muy maltrecha, que es el propio principio de igualdad. La gente se cree que cuando hablamos de igualdad, hablamos de homogeneidad o de, o de igualitarismo. Y parece que tenemos que ser clones. Somos iguales porque hacemos las mismas cosas, ¿no? Les voy a traer otra gran mujer, otra referente. Se llama Alice Paul. Sufragista americana, líder de lo que supuso la consecución del derecho al voto en Estados Unidos. Alice Paul, por favor, ojalá tuviéramos la oportunidad de verla juntas, pero si no, se la voy a sugerir. La película Ángeles de hierro. Y además, cuando les entre el bajón, ustedes se ponen Ángeles de hierro Oigan, y es como un chute, como si le metieran a una los ángeles todas dentro. Alice Paul, y lo digo porque ella define muy bien lo que las mujeres queremos plantear. Alice Paul, con sus compañeras Lucy Barr, Silene Majolan, o sea, con todas las que formaron parte del movimiento sufragista americano, dijo una cosa maravillosa. Bueno, las encarcelaron y las encarcelaron, fíjense, por disturbios en la calle, porque estaban con unas pancartas que no decían nadie bajo el agua, la nieve o lo que fuera. Pero como además ellas no quisieron pagar lo que ahora serían como 10 euros porque ellas dijeron que no habían hecho ningún delito, estuvieron seis meses en la cárcel. Y Alice Paul, que era una mujer muy tenaz, hizo una huelga de hambre. Claro, una huelga de hambre son palabras mayores, porque si le pasaba cualquier cosa... ¿Qué hicieron las autoridades pertinentes? Intentar, que es lo que hacen con todas nosotras cuando nos ponemos desobedientes e impertinentes, tacharnos de locas. Y le llevaron a un psiquiatra a la cárcel para que pudiera certificar que Alice Paul estaba loca. ¿Por qué? Pues está loca y ¿qué pasa cuando estamos locas? Se acabó. ¿Saben cuántas locas están en el manicomio por ser rebeldes? Bueno, ahora no, ahora la verdad es que no, pero hasta hace 50 años, la que era disidente, desobediente, en fin, un poco avanzada y demás, y no era como los que tama que sabemos lo que queremos, ¿eh? No. Estas sabían lo que querían, pero fueron todas al manicomio. ¿Por qué? Porque era una forma de controlar y de someter a las mujeres. Entonces... Cuando, después de varios días sin comer, que ya saben ustedes que no es que estás loca, pero estás floja, le hicieron una entrevista, Alice Paul, el psiquiatra le dijo, sabe que ya estamos, ella contestó lúcidamente y lo más interesante es cuando el psiquiatra le dice, hábleme de su causa. Y entonces ella le dijo, fíjense por qué les he traído, le dijo, no. Voy a hablar de mi causa, mire usted en su corazón. ¿Usted qué quiere? Que elegir a quien le gobierne, yo también. ¿Usted qué quiere? Decidir sobre su vida, yo también. ¿Usted qué quiere? Yo también. No me digan que es una maravillosa definición de la igualdad, yo también. A mí me gustaría decirle a Alice Paul que ahora por lo de la reciprocidad y la corresponsabilidad habría que decir, yo también, tú también. Yo puedo elegir a quien me represente, o sea, tú puedes elegir yo también. Yo cuido, tú también. No estamos hablando de quítate tú, para que me ponga yo, de ahora te vas a enterar de la guerra de los sexos. No, no estamos hablando de eso. Eso es lo que le interesa al sistema. Decir qué hacemos cuando hablamos de igualdad. No. Y además, por eso digo que el concepto no es que queramos ser como ellos. Para nada. Bueno, en algunas cosas, para menos que nada. Porque no será que no hacen tonterías, ¿eh? Digo... Y machiruladas unas cuantas. Vamos, yo no quiero asesinar a nadie. Ni quiero sentir que soy más que nadie porque es que me lo dijeron cuando era pequeño. No quiero. Y esto se lo han enseñado a los señores, que también lo tienen que desaprender. ves ¿qué es lo que queremos? Pues miren, queremos, como diría nuestra Paul lo mismo. Yo también. Con lo cual, nuestra igualdad de la que vamos a hablar, que además ha tenido un recorrido, y que además lo voy a poner históricamente porque nosotras vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, pero vamos a partir. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en 1948? ¿Naciones Unidas? 10 de diciembre? Un, dos, tres, respondo otra vez. Bien, la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es donde arrancan las políticas de igualdad. Porque a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, en el ámbito y en el paraguas de Naciones Unidas, es donde los poderes públicos, apúntenselo, eso que son ustedes en sus ayuntamientos, tienen el compromiso y la responsabilidad de hacer que eso sea posible. Y aparecen las políticas de igualdad. ¿Y por qué no son una ocurrencia? porque son el producto del pensamiento, de la reflexión y del trabajo de mucha gente. De muchos lugares que vienen desde lo internacional a lo local. Y por eso tenemos que entender, como decía la directora, como decía mi querida Eva, que Pekín, Beijing, porque alguna gente dice, pero Pekín no está muy lejos. Pues sí. Pero es que en Pekín, hace 25 años, se hizo una plataforma que es la que orienta y rige hoy las políticas de igualdad. Y eso lo tenemos que saber nosotras. Tenemos que saber qué organismos hay, de dónde vienen, cómo se han hecho, qué es lo que nos avala. Y cuando venga alguien decir, no hablo yo, habla la CEDAO. Convención para la eliminación de toda discriminación hacia las mujeres. Una herramienta jurídica que es de obligado cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotras vamos todo el día, por eso yo le amo misiones pedagógicas, porque lo que hacemos es aprender para argumentar y para hacer. No hacemos esto que a un, algunos les gusta y dicen que nosotras hacemos, creo que se llama, ¿cómo se llama eso? Que, adoctrinamiento. No, no queremos adoctrinar a nadie. Fíjense, a mí no me interesa que nadie sea feminista como yo. Y cuando voy a los talleres y me dicen, yo no soy feminista, digo, no pasa nada, sigamos. Porque parece que es que yo voy a ser feminista, pues nada, estamos estupendas. Si no nos aclaramos entre nosotras, como para que seamos más. Vamos a ir... Que sea feminista la que le dé la gana. Y la que decida que el feminismo le sirve. ¿Por qué? Porque lo que sí que está claro es que el feminismo ha permitido que todas nosotras seamos las que somos. Pero la que no quiera ser, que no sea. Porque no es una secta. Ni una séptima ni una octava. Es algo mucho más importante. Entonces, es muy importante conocer y saber de dónde venimos, qué es lo que hay, qué es lo que nos hace fuertes. O sea, en nuestros pueblos, yo siempre digo, ¿por qué en ningún pueblo nadie se plantea? Lo siento, alcalde. Los tres colores de los contenedores. Mire, una tiene que... Amarillo, estamos casi como, ¿cómo se decían? En Ábrete sesamo. Amarillo, envases. Azul, papel. Verde, orgánico. Repetimos, amarillo y nadie cuestiona nada. Cada vez que hablamos de la igualdad, oye, hay rebelión en la granja. Y tú qué te has pensado y qué os habéis creído y cómo os ponéis y hay que ver. Bueno, no te quiero decir con la pobre A, con la pobre A, que solo es una vocal. Y que lo único que hace esa vocal es decir que la mitad de la humanidad se vean. Hay que ver, bueno, hasta la Real Academia está, que se sube por las paredes. ¿No será que hay mucha O? ¡Oh! Bueno, todo eso se aprende. Claro que no lo puedo decir todo esta tarde aquí, pero sí les puedo decir que hay mucha enjundia. ¿Para qué? Para que cuando yo voy al ayuntamiento, sé que mis compañeros dicen, ya viene la de la A. ¿Qué ocurrencia tendrá hoy la A? Porque claro, nosotras lo único que tenemos son ocurrencias. Y tú llegas ahí al ayuntamiento y dices, a ver lo que hago. Ah, que no se te note mucho. Haz lo posible para que la A esté, pero que no se note. Claro, que lo único que puede hacer es invisibles. Invisibles ya no queremos ser, porque mira que no hemos sido invisibles. Oye, Iñaki, esta cosa se me va, ¿eh? Digo, no sé si es que ya me estoy poniendo como bayoncé. Ahora, ahora, ahora, ya está. ya. Es que se me había ido de la oreja. Digo, para que veamos. O sea, ya sabemos las mujeres que en nuestra condición de género, en nuestra vida cotidiana, en todos los ámbitos, tenemos que ser siete veces mejores. Y yo digo, ¿siete? Debe de ser porque es un número kármico. Porque decimos siete, bueno, pues a veces somos 25. Es que tenemos que demostrar, yo digo, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? ¿O es que ellos hacen siete veces la cama para demostrar que la saben hacer? ¿O friegan siete veces el vaso para que veamos lo limpio que está? No. Estamos hablando no de hacer lo mismo en términos de igualitarismo y de homogeneidad. Estamos hablando de una igualdad que tiene que ver con la consideración de las partes, con la valoración de las partes. Se lo voy a decir en bonito. Hasta ahora hablábamos de igualdad, como le hemos llamado igualdad de oportunidades, igualdad de trato. Ahora en Naciones Unidas se llama igualdad sustantiva y en algunos casos se llama igualdad efectiva o real. Esa igualdad tiene, para que nos entendamos, a mí como hago la pedagogía, me gusta diseccionarla y ponerle diferentes elementos. Es lo que mi maestra Lagarde, a la que te agradezco que hayas traído aquí, porque efectivamente ha sido fuente de aprendizaje y de inspiración, para muchas de nosotras, pero como ella dice, y dicen otras, y voy a ir poniendo algunos de los elementos que tiene la igualdad. Por ejemplo, hemos hablado de igualdad de oportunidades. Efectivamente, las oportunidades son una forma de conseguir la igualdad. El trato es una forma de conseguir la igualdad. El acceso es una forma de conseguir la igualdad. Pero hay más elementos, que es lo que se ha llamado ahora, en la teoría de la igualdad, la igualdad de las x? Porque no queremos ser iguales en relación a otro. Porque nosotras hemos pensado que la igualdad era con. ¿Y quién era nuestro modelo para igualarnos? ¿Les suena? ¿Y qué hemos hecho? Vamos, que no nos hemos estrellado porque llevábamos casco. No, no, es igualdad entre. Y cuando hay igualdad entre, la palabra clave es equi. Equi. ¿Por qué? Porque X pone a las partes en el mismo lugar. ¿Y de qué estamos hablando? Pues no estamos hablando de que tengamos que ser clones, estamos hablando de que queremos las mismas oportunidades, el mismo acceso, el mismo trato, pero ahora vayan a las X. Queremos la equivalencia, es decir, queremos el mismo valor. Queremos la equipotencia, esta se la debemos a Amelia Valcárcel. Queremos el mismo poder. Queremos la equifonía, queremos el mismo significado y queremos la equidad, que de esta se ha avanzado bastante porque es la de la proporción. Con lo cual, la igualdad que nosotras queremos tiene que ver con el valor, con el poder, con el acceso, con el significado, con las oportunidades, con el trato y con la proporción. No estamos hablando de que ahora nos pongamos al lado del, del otro o de la otra y seamos clones. Queremos, como decía Alice Paul, lo mismo, o yo también. Y eso se construye y se hace, porque se teoriza, se conceptualiza, se aprende y se aplica. Entonces, ¿qué, ¿qué queréis? Pues nosotras sabemos lo que queremos. Claro que sí, yo quiero tener el mismo valor. Bueno, quiero, y les voy a contar un ejemplo, aquí las que me conocen saben, saben que yo voy en coche, hoy he venido... Desde va aquí, 600 y pico kilómetros en coche. Hago 90.000 kilómetros al año, porque yo ya estoy aquí y la semana que viene estaré en Jimena de la Frontera, en Cádiz, en esto de la pedagogía feminista. Bueno, pues es que cada vez que voy a revisar el coche me preguntan si hago yo todos los kilómetros. Vamos, tan así que yo digo, no, miren, es que por la noche pongo el coche a rodar automáticamente para que me haga kilómetros y cuando vengan ustedes vean que mi coche tiene muchos kilómetros. Vamos, que a un señor no le preguntarían si hace tantos kilómetros. Y ya para más sinri, porque como el feminismo a una le da humor, porque antes me daba muy mala leche y el hígado se me afectó. Entonces decidí que ya no podía tener mala leche, que tenía que tener humor para llevarlo con dignidad, porque claro, son muchos días y cada día levantarte con el hígado chungo, pues vas así, porque el hígado te lleva... Este verano tuve un percance y vino una grúa por mi coche y me dice, ¿es suyo? Pues claro, yo llevo una fragoneta en condiciones y ahora que ya me he hecho mayor, porque antes cuando era joven no me la podía permitir... Pues tengo incluso una Mercedes y lo digo con mucho cariño porque para mí fue un acto de empoderamiento porque no me atrevía a tener ese coche yo. Y dije, ¿cómo? No lo voy a tener yo, si es para mí. No, porque si hubiera sido para otra, enseguida. Pero para mí, semejante coche, le suena? Bien. Cuando yo hice este acto de empoderamiento, que estoy enamorada de mi fragoneta, porque es que me lleva como si estuviera en el salón de mi casa, pero por la carretera, una discontinua detrás de otra, resulta que me dice, es suya. Digo, ya vamos. Pero bueno, yo tranquila. Sí, sí, digo, sí es mía. Mira los kilómetros. 214.000 kilómetros. Y me dice, ¿en qué trabaja? yo digo, a mí es que no se me ocurre preguntarle al personal nada, pero bueno, no sé por qué, debe de ser... Bueno, ¿Es usted transportista? Digo, pues no. Y entonces, ¿qué es comercial? porque tantos kilómetros? ¿Y a qué se dedica? Y yo digo, pues como para explicarle lo de la pedagogía feminista. ¿Cómo para explicarle lo de la pedagogía feminista? Y digo, pero yo tengo que salir airosa de esta. porque este no se va sin pedagogía feminista? Y me quedo mirándole y le digo, ¿ve usted la fragoneta? ¿Eh? Que ya estaba encima de la grúa, quedaba preciosa. ¿Eh? Allí encima de la grúa. Uh. Digo, ¿ve? ¿La ve allí? Lo grande que es. Lleva ideas. Lleva proyectos, ideas, conceptos, proyectos. Que viajan por todos los lados para hacer que las mujeres vivamos mejor. Esto es todos los días. Esto es, como decían antes las abuelas, un por la señal. Pues es que yo ahora no me santiguo. ¿Por qué tengo que tener todos los días un por la señal de discriminación, de cuestionamiento? Si están muy bien las que se quieran santiguar, pero no para esto. Dice, por la paz una de María. Digo, si hemos rezado hoy tres rosarios. Y no creemos, las que crean está estupendo, yo soy hija de creyente y rezaba todos los meses de mayo, todos los días el rosario en el cole. Ahora no, no me siento ni mejor ni peor y respeto profundamente, yo trabajo mucho y admiro y adoro a las feministas, a las teólogas feministas y a las feministas cristianas que buscan en su creencia y en su fe salir de la discriminación. Pero, pero oigan esto, bueno pues esto es a lo que nos vamos a encontrar. ¿Cómo se hace una fuerte? Con conocimiento. Porque además les voy a decir y voy a vincular el otro concepto que ha dicho mi querida directora. Sin conocimiento, sin formación, no hay empoderamiento. ¿Por qué? Porque una no puede adquirir poderes y desarrollar los que tiene para poder ejercerlos, para poder colocarse, para poder ubicarse donde le corresponde y donde le pertenece. Y eso es clave. Ahora eso requiere paciencia, tiempo y lo he dicho. poliki poliqui. Sin poliqui, poliki no va a ser posible. Entonces, por favor, relaxing people. No se preocupen, disfruten, vamos a aprender juntas. Y además, les regalo, vamos a aliarlos entre nosotras en lo que podamos. ¿Para qué? No más que para conseguir que la mitad de la humanidad avance. Pero no para quitarle nada a la otra mitad de la humanidad, sino para colocar y redistribuir lo que la otra mitad de la humanidad repartió. Por no decir expropió y se apropió de la otra mitad. Y no es que los hombres sean malos y las mujeres buenas. Miren yo, estas cosas ya cuando me dicen es que nosotras somos mejores, digo, vamos mal. Hoy me agoto. No, no, no es la guerra de los sexos, pero sí ellos son estupendos. Bueno, los hay mejores y peores. Lo que pasa que, así como nosotras hemos visto la luz, pues ellos aún nos han caído del caballo como San Pablo. Bueno, que es que algunos van muy bien encima del caballo aunque no tenga patas. Y dicen, de aquí no me abajo. No es. Quienes trabajamos en igualdad, a mí no me interesa tener enemigos. Estoy harta de los enemigos del sistema patriarcal. Estoy harta de la binariedad, de la confrontación, de estar todo el día en guerra. Las mujeres que hemos, por la proximidad, tenido que cuidar Estar en lo humano y estar en las relaciones, no nos gusta la confrontación. Pero no es porque seamos tontas, porque que no nos metan el dedo en la boquita y bueno, y algunas somos de lo peor. Como dicen en Chile, no dicen peor, dicen peor, que queda más contundente. No, no somos ni buenas ni malas. Hemos aprendido y sabemos que podemos aportar como mitad de la humanidad cosas muy interesantes al conjunto. Porque sabemos también que aunque estemos en una parte en donde nosotras somos las protagonistas o tenemos que serlo y tenemos que hacer el trabajo de colocarnos donde nos corresponde, también tenemos que invitar a ellos a que se coloquen donde les corresponde en relación a la correspondencia con nosotras. No a donde han estado siempre, no a donde ellos nos quieren colocar, no no no no no no. Nosotras tenemos que empoderarnos para conseguir la igualdad. Y ellos tienen que desdominizarse para que la igualdad sea posible. Son dos viajes diferentes. Es un viaje hacia arriba y otro viaje hacia abajo. Y que sea hacia arriba o hacia abajo no le pone que sea mejor ni peor. Es un viaje que tiene como contenido tener en cuenta la otra parte. Porque en equi vamos a vivir todos y todas mejor. Por eso se aprende se construye, se hace, se deshace y se decide. Muchísimas gracias. Muy bien, hay diálogo, la verdad. Sí sí. Muchísimas gracias. No yo no me bajo. Ahora que ah, estoy nada, aquí que ahora que y me he colocado. Gusto. Sepan Ajá. que a mí me gusta más aquí, ¿eh? Pero como a las de atrás las veo menos, pues bueno me subo. Te dejamos que andes por donde quieras. Después sí, de sí, todo sí, esto no. que nos has contado. Vale, ahora sí que tenemos un ratico de diálogo con Eus, entonces os pediría que aprovechéis y las trujéis aquí todo lo que podamos. Vale, si tenéis cuestiones, preguntas, cualquier cosica para ella, tenemos micro. Sí. Que conste que esto no ha sido ni un pincho, ha sido un trocito de chistorrita con un, ¿cómo le llaman? Un chiquito, con un chiquito pero chiquito. ¿eh? Eh, la cosa... ¿Quién tenía la alcachofa por ahí? No me puedo creer. Por favor, siéntanse usted como... Es una pena que, que este es, el espacio sea tan poco... Bueno, yo cuando llego aquí digo, ahora llega la pregunta, porque estoy así como en un interrogatorio en, tercera, en tercer grado. Paso por aquí y ya llego aquí. A mí me gustaría que el espacio fuera otro, por, porque daría más casi... Pero ustedes imagínense que estamos, no sé, con una mesa camilla que nos encanta, así entre nosotras, para poder intercambiar y les voy a pedir una cosa y les voy a decir una cosa también a lo mejor he dicho muchas, me he dejado otras porque el tiempo es el que es pero sí que hay una cosa que me gustaría como ninguna de nosotras ha nacido aprendida cuando trabajemos en las aulas más pequeñas en los grupos más pequeños hay una cosa que en las mujeres tenemos que dejar en la puerta cada vez que nos juntamos con mujeres es la toga la toga la toga negra la toga y el birrete, que son los que nos hacen juzgar a las demás. ¿Por qué? Porque creo que ninguna estamos libres de, de casi nada. Por el hecho de ser mujeres nos pasan cosas parecidas. Y si no nos pasan, lo más terrible es que nos pueden pasar. Y yo siempre digo, me dice, es que a mí eso no me ha pasado, digo, de momento. Pero si es que yo no quiero que te pase, lo que quiero es vivir en un mundo. En donde no pase. Ni para la que le ha pasado, ni para nadie. Entonces, de verdad, por eso he dicho lo de relaxing. No va de examen, cuando yo pregunto, cuando dialogamos, nadie tiene por qué saber, eh, aquí nadie se le pide el título. No se preocupen, no se preocupen. Lo digo de corazón. Aunque una, mira, no sé si sería oportuno. Estoy un poco nerviosa, no pasa nada. No sé si me voy a saber explicar. ¿Hablas? No te preocupes. De verdad. Porque si no estamos todo el día encorsetadas y lejos de aprender, lo que hacemos es contenernos y embararnos. Y de esto les voy a decir que casi nadie sabe casi nada. Ahora, eso sí, se lo voy a poner yo soy melomana. Se lo voy a poner en términos de música. Hay que ver cómo canta todo el mundo, porque claro, todo el mundo tiene voz. Bueno, no sé si han ido a la voz o a Operación Triunfo, pero todo el mundo canta. La mayoría de oído. El canto se hace con partitura, pero la partitura requiere solfeo y se aprende. Y una puede tener una maravillosa voz o una horrorosa voz. Si se trabaja su instrumento, si aprende y lee, Puede cantar perfectamente. No hace falta ser la calas. Hace falta disfrutar cantando y cantar bien. Así que, por favor, no se preocupen, porque es que las siento, las oigo pensar. Siento las preguntas, pero todas tenemos ahí... El sustillo, porque además como somos muchas, y la del pueblo del lado y la otra, y entonces está la alcaldesa y la otra y la concejala, y está aquí la directora y el presidente. ¿Hay otra agua, porfa? Eh, la alcaldesa. No, olvídense, miren, cuando nos juntemos a trabajar entre nosotras, lo voy a decir sin desprecio a la palabra, somos mujeres y somos chicas. Y de ahí vamos a construir herramientas. Y vamos a incorporar elementos que nos van a permitir ser concejalas, ser ciudadanas. Bueno, primero ser ciudadanas, luego ser concejalas y además ser políticas o representantes de la gente que nos eligió. Pero bueno, les voy a decir otra cosa como valenciana que soy. ¿De dónde se cree que salen ustedes los buenos zumos? De las naranjas. Pero el exprimidor es clave. Si tú tienes una buena naranja, pero no tienes un buen exprimidor, se queda en la mitad. Así que yo soy la naranja y ustedes los exprimidores. ¡Fianca! Métenla ahí para pa sacarle el mayor jugo posible. Si yo he venido aquí entregada... Bueno, entregada no. Diré, dedicada, porque yo ya no me entrego a nada. Porque si no padezco un paquete de Amazon. Yo ya me dedico y me comprometo. Perfecto. Bien. Eh, Neus, yo soy concejala pues este año ¿no? y te tengo que decir una cosa, eh, a mí me parece que el, el tema feminista ni feminista ni nada, por una razón, porque es que somos libres, libres todo el mundo de hacer lo que quiere, ese es el problema, que la gente no ha entendido que cada uno puede hacer lo que quiera, como quiera y con quien quiera. Y entonces el no respetar a la otra persona, tanto sea hombre o mujer, es que me parece clave. Y aquí muchas veces no he oído yo, aquí sí me ha encantado tu charla, me ha encantado, me he divertido muchísimo. Yo eh, también. Que es muy importante y, y como tú dices hay que tomárselo todas estas cosas un poco a risa. Sino y, y, y realmente es la libertad del ser humano, es la libertad lo que se nos ha quitado, ¿eh? pero que no queramos, como tú lo has especificado muy bien, no queramos parecernos a, porque el problema es que queremos parecernos a, ser nosotras y entonces tenemos doble tarea. No, cada uno que sea lo que quiera, con libertad. Mira, te voy a decir dos cosas con mucho cariño, no me has dicho tu nombre y a mí me gusta decir el nombre, por favor. No tengo ningún problema, soy Ana Isabel Oteiza. Y, y soy... Ana, Ana Isabel, sí. eres Ana, Ana Isabel... Ana, bueno, Ana. Bien, Ana. No, no y lo soy, digo porque lo del nombre... advierto, soy de una familia muy grande, somos 12 hermanos. Está ah, bien, Y es que no había televisiones antes. Ya, no, te pero digo, aparte, niño, aparte, digo. aparte eh, hemos sido educados, las chicas y los chicos, igual. Bueno, yo te agradezco, Ana, tu intervención y además... Me sirve, y voy a decir una cosa que la voy a decir para siempre, la volveré a decir cuando estemos en un aula. Cada vez que vosotras, una de vosotras habláis, lo que vosotras habéis dicho ya es común, con lo cual no es un diálogo, sino que yo aprovecho la información para hacer teoría y para explicar. Primero, eh, yo no dudo, fíjate, primero, yo quiero hacer una apreciación, una matización lingüística. Yo no he dicho que nos lo tomemos a risa, he dicho nos lo tomemos con humor, porque son dos cosas diferentes. El humor es un recurso y una herramienta que normalmente puede ser más o menos eh, adecuada, pero normalmente pretende romper algo que está como muy... ahí La risa, que es una parte del humor a veces puede ser dañina. Si el humor es dañino, no es humor, porque el humor es un elemento catártico que pretende, ante una situación dramática, romperla. Esto es definición de quien trabaja. Entonces, ese es un elemento. Después, tú has dicho un concepto, también ético, porque ya no es jurídico y político, se quedó en la revolución, que es la libertad que es uno de los tres pilares de la Ilustración y uno de los tres pilares de la Modernidad y uno de los tres pilares de la Revolución Francesa. Mal, mal se hizo en la fraternidad. La libertad apenas se ha tocado como concepto jurídico y político. Y de hecho, en muchas constituciones, en muchos lugares, se habla de la libertad como un elemento filosófico y ético pero no está trasladada a lo jurídico y a lo político. ¿Por qué? Porque el concepto de libertad también habría que revisarlo a ciertos niveles. Y de hecho, ese ha sido el gran problema entre muchas opciones político-partidistas en relación a cómo se gestionaba y se organizaba la libertad de las personas. ¿Qué es lo que se ha hecho así a medias? Y sobre todo porque las mujeres, es decir, las que se quedaron fuera lo exigieron. Es el principio de igualdad. Que no es incompatible con la libertad y que no es incompatible con la fraternidad, aunque con la fraternidad nos engañaron. Porque frater es hermano. Y en vez de habernos dicho que el principio jurídico y ético, por sobre todo filosófico y ético, tenía que haber sido la solidaridad, que es la hermandad entre lo humano, nos dijeron la fraternidad, que es la hermandad entre los varones. Porque frater es hermano, soror es hermana, y si yo digo frater, dejo a la mitad a las sorors. Y la solidaridad es la fraternidad más la sororidad. Digo para que veamos como conceptos políticos. Conceptos que se dan en un momento en donde las mujeres, más allá del miriñaque, no podían hacer otra cosa. Cuando hubo mujeres que las ha habido a lo largo de la historia súper importantes y súper potentes. Si era difícil hablar de igualdad, no te quiero contar, de libertad, cuando las mujeres eran menores de edad y propiedad de los varones. ¿No? Yo lo digo para que, pa que no confundamos las churras con las merinas y desde el norte con las lachas, porque no son las mismas. Unas son de carne, otras son de leche y otras son para los quesos y otras para la lana. Entonces, muchas veces con el anhelo, fíjate que yo comparto contigo, el anhelo de salir de la opresión, creemos que la clave está en la libertad. Y la libertad se conseguirá cuando la igualdad esté en su lugar y los seres humanos se reconozcan como tales. Y además haya una solidaridad entre los humanos que hermane a quienes conviven. Pero no es cada quien hace lo que quiere, porque vivimos en sociedades en las que nos tenemos que organizar. ¿Qué pasa? Que quienes decidieron cómo se organizaba la sociedad dijeron, rápido, estas para adentro, estas para afuera, estos aquí, estas aquí. No es que sea ni mejor ni peor. Es el reparto y la división sexual del mundo que tiene la friolera de 5.000 años en el sistema patriarcal. Y en nuestro sistema, el occidental, tiene 2.420 años. Es que yo aún no, no, no he pasado. 2.420 años. Y que además alguien con muy, muy, muy buen acierto y 10 años de estudio escribió y definió en un maravilloso libro el segundo sexo. Se llama Simón de Beauvoir y no escribió el segundo sexo Simón de Beauvoir porque era feminista. Simón de Beauvoir escribe el segundo sexo porque ella que se cree un filósofo como sus compañeros, se da cuenta que no la tienen con el mismo valor, el mismo significado, el mismo poder, las mismas oportunidades, la misma proporción, no es un igual, es una mujer. Y entonces ella dice, ¿y qué tendrá que ver? Si yo he estudiado lo mismo, me sé lo mismo, cuento lo mismo, ¿qué tendrá que ver? Y dice, bueno, voy a saber yo qué quiere decir esto de ser mujer. Porque claro, si todo lo que me están diciendo cotidianamente es que por ser mujer me descalifican de mis aportaciones, de mis premisas, de lo que yo, como filósofo, porque entonces era filósofo, no se considera, voy a estudiarlo. ¿no? Y como era una mujer muy tenaz, se va a los presocráticos, al siglo IV antes de Cristo, es decir, donde nace la, el pensamiento occidental, donde nace nuestra cultura, la que compartimos todas las personas que estamos aquí, y se pone a indagar. ¿Qué quiere decir eso de ser mujer? Y se va desde los presocráticos hasta el existencialismo, que es a la corriente filosófica a la que ella pertenece. Pasando, no les voy a hacer una clase de filosofía, porque la que lo sepa lo sabe, y la que no lo sepa, porque pues se lo estudie luego, porque si no, no salimos de aquí hoy. ¿Vale? Y entonces, en ese recorrido, ¿qué va viendo ella? Que ser mujer es diferente en cada momento, en cada lugar y en cada situación. Pero que lo que coincide en todas las mujeres es la posición en la que se encuentran en relación a los varones. Y por eso dice, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Por qué? Porque ser mujer en cada momento no es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que coinciden todas las mujeres? En estar en una posición subordinada en relación a los varones de su clase, edad, condición, tiempo, momento y demás. Con lo cual, ¿ella que dice? ¿Qué son las mujeres en Occidente? El segundo sexo. Y escribe ese maravilloso libro que para quien tenga ganas y vocación, porque facilito no es, que se lo lea. Porque ahí explica clarísimamente todo esto que yo estoy contando. Hasta luego. Todo lo que yo cuento y lo que yo vaya a contar está absolutamente... En fin... Ya lo saben. ¿Mm? Registrado. ¿Vale? Entonces, es muy importante. A veces, Ana, nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestro cansancio y hartazgo hacen que miremos en dirección no adecuada para donde tenemos que mirar y transformar. A veces, para muchas de nosotras ser mujeres tampoco es fácil. Y queremos ser libres, claro que sí, pero sobre todo y lo que podemos ser en esta sociedad, de momento, por las condiciones sociopolíticas, económicas, culturales, educativas y demás, con un poco de suerte, y si nos lo proponemos, es ser más iguales para dejar que otras, a lo mejor en un momento determinado, sean iguales de verdad. Así que compartiendo contigo eso, Incluso diciéndote, con el anhelo seguro de que tu madre quiso educaros igual a tus hermanos y a ti, aunque hubiera querido, no lo pudo hacer a no ser que os hubiera criado en Saturno. ¿Por qué? Porque tu madre era de aquí como la mía. Pudo hacer cosas diferentes. Fíjate, mi mamá, cuando yo nací, año 1962, ya era empresaria. Y mi papá, bueno... Pero eso no era lo normal, Ana. Yo pensaba que todos los papás duchaban. Y cuando llegué al colegio y dije, mi papá me ducha, y solo me duchaba, a mí me callé. Porque dije, pasado mañana, mi papá debe de ser un calzonazos o un mamonazo. Perdonen ustedes las palabras. Y ya nunca más lo dije. Yo era la única niña de 40 de mi clase que tenía una mamá empresaria. Y de las 40, solo teníamos mamás que trabajaran fuera y dentro, porque mi mamá trabajaba fuera y dentro. Mi papá no trabajaba tanto dentro, pero la verdad, el señor estaba bastante comprometido. No era equitativo ni corresponsable, pero era apoyador. ¿Mm? A mí el desayuno me lo ha hecho siempre mi padre. Pero eso no era lo común. Que yo haya tenido una mamá empresaria, un papá comprometido, dos hermanas como yo, las tres porque mi madre tuvo el empeño de que nosotras fuéramos universitarias porque ella no lo pudo ser. O sea, que yo haya conseguido ser anhelos de mi mamá y tenga roles invertidos no quiere decir que yo haya vivido en igualdad. Porque mi papá era el sultán de mi casa y, mamá, y mi mamá era la reina del harén. A pesar de que, como dice mi hermano, que era el cuarto chico después de tres chicas, yo que nací, para ser un sultán, me he quedado en el cuarto turno. Porque así era. Y mi hermano entró al servicio doméstico, porque ya sabéis que antes podías tener, en mi casa había ayuda, porque éramos, muy, éramos cuatro, y además, en fin, mi madre trabajaba dentro y fuera y había una persona que venía, pero... Vamos, les voy a contar una anécdota familiar de estas que yo siempre cuento para que sepan cómo eran las madres de antes. Mi madre decía... Tenéis que saber hacer de todo, de todo que es el blanco España incluido, que ahora ya no se hace, pero lo del blanco España, que sepan las de mi edad, el sidolina, que él el... Bueno, entonces, porque decía? Si lo tienes que mandar, lo tienes que saber hacer. Si te lo mandan, lo tienes que saber hacer. Y si no, lo tienes que hacer. Con lo cual, no había lugar. Entonces, a medida que íbamos entrando en torno a los 8 o 9 años al servicio doméstico, a ciertas tareas adecuadas a nuestra edad, pues primero entró mi hermana la mayor, que por cierto es Navarra de verdad, porque mis padres vivieron aquí unos cuantos años. Después entró mi segunda hermana, después entré yo y cuando le tocó al cuarto, pues entró el cuarto. Y las amigas de mi madre le decían, pobrecito. Bueno, mi hermana ha sido pobrecito, que es un huevonazo de mucho cuidado, desde que era pequeño, porque le tocaron tres arpías que la única feminista soy yo. Mis hermanas son parafeministas. Y profeministas, pero la... en fin, esta impropia soy yo. ¿Mm? Bueno, pues mi hermano le tocó el cuarto turno y sus amigas le decían, pero fíjate tú, las tres ahí sentadas viendo la tele y el pobrecito fregando. Y yo decía, ¿el pobrecito estará manco? ¿O es que la alejía le sentará peor a él que a mí? El pobrecito tiene 53 años. Yo tengo 57. Le ha ido bastante bien, porque además su pandilla y su mujer lo tienen una peana. Ha sido una desgracia, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y afortunadamente es muy papa. Eso no quiere decir que el mundo en el que yo vivo, si yo fuera feminista por lo que he vivido en mi casa, no lo sería. Soy feminista porque soy una mujer a la que el mundo le dijo que ser mujer era un determinante. Y ella dijo, yo no quiero esa determinación. Y se lo quiero dedicar a Ana. No lo dije porque era libre, lo dije porque era rebelde. ¿Mm? Muchas gracias. Más compañeras, que creo que vamos... Sí. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Magdalena Hernández Salazar y soy, del, soy consejera del Ayuntamiento de Estella. Y me llama la atención cuando alguna mujer puede decir, a mí nunca me han discriminado, a mí nunca me ha pasado eso. Y tengo la convicción de que nos, lo tenemos tan internalizado y nos han educado para aguantar aquellas cosas que se suponen son las cosas cotidianas de la vida. Y entonces, nos parece que no nos ha pasado nunca. Pero cuando rascamos un poco, cuando rascamos un poco de, de, de aquellas cosas que nos ha tocado pasar, siempre encontraremos a alguien que nos ha acosado. Siempre, siempre encontramos a alguien que nos ha dicho, <ríe> calladita, está muy guapa. Mm, Espera que tú no sabes de eso. Eh, o sea, nos hemos encontrado en muchísimos casos, en muchísimos momentos con, esta, con, eh, con estas situaciones, pero lo tenemos tan incorporado que no nos damos cuenta. Es la, es la percepción que tengo. Muchas gracias, Macarena. Yo lo quería dejar para la... Magdalena. ¡Ay, Magdalena! Pues yo, ya te había, Ya te había virginizado. Bueno, que tampoco te creas porque era la amiga. Y encima, además, con chocolate está buenísima. Bien, gracias, Magdalena. A ver, fijaros, una va aprendiendo, y precisamente en el aprendizaje y en la metodología, a mí cuando me dice no estoy discriminada, digo, bueno, te voy a enseñar un método, ahora dirían un, para que hagas un checklist, y veas si estás discriminada o no. Yo cuando quiero saber si estoy discriminada, porque a veces, Ana, pierdo la perspectiva, pues claro, a mí no me pasan muchas cosas que le pasan a otras. Claro, me pasan otras, pero muchas no me pasan. De esas que son además las terribles. Que por cierto, me cuido de que no me pasen. Pero, digo, voy a hacer el ejercicio. ¿Se lo cuento? ¿Sí? Bien. Yo digo, claro, cuando hablamos de igualdad, lo he dicho antes, lo que pasa es que lo he dicho rápido. Cuando hablamos de igualdad, yo no puedo decir que soy más igual porque estoy mejor que mi madre o que otras mujeres. Yo cuando hablo de igualdad... Tengo que poner a un varón de mi edad, clase, nivel, condición, situación, pum, pum, pum, pum. Entonces, ¿yo qué hago? Me enmanolo. Me enmanolo. Y digo, a ver, Magdalena. De repente digo, Neus, manolo. 57 años, de desiativa, soltero, profesional, bueno, me hago yo todo el checklist. Y de repente digo, le paso lo que he dicho. Manolo y Neus tienen las mismas oportunidades, Manolo y Neus tienen el mismo trato, Manolo y Neus tienen el mismo acceso, Manolo y Neus tienen el mismo significado, Manolo y Neus tienen la misma proporción. Manolo y Neus tienen el mismo valor, Manolo y Neus tienen el mismo poder. Bueno, y digo, ala, déjalo, Neus, vámonos. <risa> Pagaro, pues ¿de qué estoy hablando? No, no, yo tengo que hablar de Manolo, no tengo que hablar de Juan Carlos, ni de Javier, ni de mi hermano, ni de mi primo, no, no, no, no. Eso es lo que nos confunde, pero tampoco tengo que hablar de mi madre, de mi sobrina, no, no, no, no. La igualdad es entre. ¿Y quién es entre? Un Manolo como yo. Y ahí, en fin, vamos, me encuentro desde lo del coche a otras cuantas cosas más. Más allá de las que tú estás comentando, que efectivamente, pues una que le toque en el culo le parece estupendo. Vamos, que está hasta gracioso, ¿no? Es que son... Les voy a dar otra clave. Invertamos el... Hagamos una inversión. ¿Qué pasaría si nosotras tocáramos el culo? Yo lo toco. A los amigos. Y entonces, cuando hago así, hace... digo, es una broma. Es de cariño. Faca. Claro, no es una broma y es de cariño. El suyo es de una broma y es de cariño. Y yo, cuando saltan... No, es que... ¿Se imaginan que cuando una nos dice, va por la calle, tan tranquila, que yo además, cuando te dicen, que no me entere yo que ese culito está mal alimentado, y tú dices que Santa Lucía te conserve la vista porque yo culito no tengo, <risa> tengo más bien un señor culo. ¿Eh? Imagínense que yo dijera, que no me entere yo que ese paquetito, tiene mal puesto el lazo. O, lo siento por los traductores, pero en fin. Porque creo que no soy muy yo de traducir, pero bueno, como yo ya gesticulo, espero que me entiendan. O, cuando una está haciendo un pipí y allí uno se cree que le está poniendo el asunto, pues cuando ellos hacen pipí, que son libres además de guarros, ¿eh? fuéramos y dijéramos, ¿me la enseñas? Es que me dedico a hacer estudio de tamaños y me falta ver el tuyo. ¿Verdad que sería un despropósito? ¿Verdad que no se nos, se nos ocurre? Claro, cuando haces la inversión dices, es que esto es un despropósito. Eso que nos parece tan normal, cuando haces la inversión, no es tan normal. Más bien es poco adecuado, aunque con humor... Pues nos lo tomemos así. Pero vamos, yo siempre digo, se nos ocurriría a nosotras, vamos, al más buen horro, acorralarle y decirle, estás solo. Y nos ven a diez de nosotras en un bar y dicen, ¿estáis solas? Y tú dices, el solo estás tú, desgraciado, que has venido, que somos aquí diez. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Yo es que, como no me discriminan, pero me pasan esas cosas, pues digo, ¿será que...? Claro que lo tenemos integrado. Por eso he dicho que tenemos que aprender y desaprender. Y por eso he empezado hablando de los mitos y de los estereotipos que hemos aprendido todas como fórmula de sostener, mantener, reproducir Aguantar, soportar, tragar, contener, pónganle todo lo que quieran, la ignominia de un sistema supremacista que somete a la mitad de la humanidad, a la invisibilidad y a todo lo que le quieran poner. Entonces, ¿qué pasa? Por cierto, ¿no se crean que desde las concejalías van a salvar el mundo? No, no. Vamos a hacer lo que podamos y vamos a aprender a mesurarnos. Y vamos a aprender a ver desde nuestras realidades y con las herramientas y con lo que sabemos y con lo que tenemos, porque si no, ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotras vamos de la omnipotencia a la impotencia. Y como no lo podemos todo, creemos que no podemos nada. Bueno, iremos viendo porque a estas alturas ya, y la pedagogía feminista tiene métodos, recursos y conocimientos y conceptos para poder hacerlo. Así que, eso que es normal, que en realidad tendríamos que decir demasiado frecuente, porque normal no es. Lo que es es demasiado frecuente y está en la costumbre. A lo mejor cuando lo estudiemos no es tan normal. Y sobre todo, no es nada de recibo. Última pregunta, ¿eh? Que tenemos sí. ya la... Es más bien una reflexión. ¿eh? Muy bien. Yo bebo mientras tú piensas. Vale. Eh, yo a veces pienso que contra más sabemos de igualdad, o, o a mí me pasa, yo más me enfado y más broncas tengo. ¿Sabes? Porque me pasa en el cole de mi hija, cuando veo que las cosas no van en igualdad. Con mi pareja. No solo a mí, a mis amigas. ¿Eh? Los WhatsApp son, creo que cuanto más sé, peor va esto. Y bueno, en todos los ámbitos, en todos, en la calle, en la sociedad, con los amigos, en todos, ¿sabes? Y a veces yo digo, igual no debería ir a tanto foro, a tanta. Pues ya, ya es tarde, porque yo ya te lo he contado todo. Ya. Tendrías que haberlo pensado hace una hora. Y Se me voy bueno. a ir, me tengo que ir a por mi hija rápidamente. Está bien, está bien. Bueno, os lo voy a contar. A mí también me pasaba, pero deja de pasar. No por la edad que ayuda, sino por el conocimiento que explica. El conocimiento explica y entender hace que la rabia, en vez de irse al hígado y dañarlo, se vaya al impulso de la fuerza y te haga actuar. creo que ya nos toca irnos, es que Ricasco me encantaría veros en primera persona, no es porque quiera vender el pescado, que está vendido pero me encantaría que tanto eh, aquí en Pamplona como en Puente la Reina, como en Tudela Pirineos, como en Pirineos. Pirineos nos podamos encontrar. La fuerza que tenemos, y voy a acabar con una frase de Concepción Arenal la suma Multiplica, sumemos. Gracias, es que ricasco. Muchas gracias, Neus. Bueno, como habéis podido comprobar, es un placer oírla hablar. Con lo cual, después de esta brillante exposición, nos emplazamos a cada uno de vuestros territorios, desde el INAI que sepáis que estamos dispuestas a echar una mano, a ayudar en lo que haga falta, y que nos desplazaremos a cada uno de los territorios para conoceros in situ y para que nos vayáis también conociendo a nosotras. Muchísimas gracias por vuestra participación hoy aquí. ¿vale? Gracias.